Hola, en vivo, vivo, control. Eh. Y bueno, gente, los clásicos de barrio, este clásico de barrio nosotros lo prometimos hace dos años atrás. Hace dos años atrás prometimos este clásico de barrio y estamos cumpliendo. ...cuando se había iniciado la, la pandemia... ...cuando se había iniciado la pandemia... ...nosotros decidimos que queríamos jugar... ...este clásico... ...que es y fuencia. ...un honor y un gusto para la hora de Hurlingham ...estar presentes acá... ...estar en este lugar... Acá está toda la hinchada de Tapiales. Un clásico de un barrio como Tapiales que no sabíamos... viendo por la hora de Urban, así que querías ver Futsal, así que ten lo que sea Futsal y dónde lo vas a ver, mientras otros duermen, nosotros transmitimos en vivo desde acá de Tapiales haciendo honor a esta inmensa alegría de tanta gente que nos sigue. La verdad, miren, no sé, no, hacía cuánto tiempo que no se veía, acá vemos a todos los chicos practicando y ya estamos acá en el Pedestal de acá de Tapiales. Es un placer muy grande para nosotros. Qué emoción, ¿no? Qué emoción. Hace dos años, Fede, ¿te acordás? Sí. Hace dos años empezaba la pandemia y nosotros habíamos venido al único partido que se había jugado entre el Triangulito y Tapiales. Ahí nos sí. conocimos y ahí le dijimos que el, el día que jugaran el clásico, la hora de una tarde vivo y después de dos años estamos acá cumpliendo con nuestra palabra un marco impresionante con el protocolo pero bueno ya a esta altura de protocolo mandamos un saludo muy grande a Gonzalo que está sacando las fotos él los invitó se viene con todo este partido ¿eh? yo creo que el partido se juega en las tribunas es un hermoso empate de los dos por el color que trae sí, muy, muy lindo con bombo con platillo con redoblante con todo con aplausos árbitro pide la pelota y va a arrancar en, en nada en dos minutos ya arranca así que a vos te gusta ver futsal no es cierto por dónde por dónde así que vos estabas enloquecido durante toda la pandemia cuando se juega cuando se juega con público acá tenés público señor y señora acá tenés público acá tenés futsal acá tenés juez tablero en frente y tenemos colegas también que también están haciendo el mismo hermoso trabajo de comunicar y de ayudar a difundir el futsal, que es lo que tanto nos gusta. Rojo y verde camiseta para Juventud de Tapiales, blanco y verde para judencia, el verde manda en la provincia. El verde manda en Tapiales. Y nosotros estamos muy contentos de estar acá. ¿Algunos nombres tenés? Sí, pero no se escucha. Se escucha perfecto. Acá. Arrancó nomás. Movió cultural. Lindo partido de la división C de Futsalafa. No estás diciendo los nombres? ¿Se te escucha acá? Bueno, cultural con el número uno, Manduti Julián. Número 13, Diego Salerno. Con el número 2, Lucas Páez. Número 3, Facundo Gómez. 7, Julián Fernández. 8, Tirri Peña. 9, Fernando Bacón. 5, Marcelo Ferlini. 11, Martín Augeli. 10, Johnny Ojeda. 20, Agustín Pérez. 18 Nahuel Carrizo, 16 Tomás Golpe, 19 Martín Zamudio, el técnico de Cultural, Pablo Cialdela. El hueso Martín Ovelli Martín Ovelli Martín Ovelli Federico Ovelli con... Él se los conoce a todos yo los, yo los conozco porque me miran y se sonríen Que hace como andaba Nunca le bueno, pregunto el nombre Contá, la gente Los chicos de Juvencia Dale. Después de esta jugada Con el número 2 Borregan Auel Con el número 5 Bordone Juan Cruz Número 6, Palazzo Matías. Número 8, Florentino Facundo. Número 9, Maldonado Alejandro. Número 10, Sol Orzano Maxi. Número 11, Rod Rodríguez Mauricio. Número 15, esperen. Se le apagó el celular. Ibarra Franco. Número 16, Suárez Federico. Número 22, Ramos Matías. Número 3, Ibarra Matías. Número 20, Aquino Ale, a Ale, Rodríguez Ángel con el 12, Núñez Agustín con el 7, Palermo Gino con el 19 y el DT es Rodríguez Ignacio. Larco, el arco, el arco del Sasu que estaba ahí. Pelota para el arco de la Cantos y más cantos de la gente, pero. Están cantando, pero está todo tranquilo, está todo bien, está la presencia policial también. Está completo, todo cuidado. Aparte gente de barrio, se conocen, se conocen las comisiones directivas, se conocen todos. Es un barrio muy integrado con competencia deportiva. Pero hay que felicitar a los dos clubes porque pueden hacer, pueden hacer un clásico. Sí, porque, no, va, no. Nosotros en Urlinga no podemos hacer ningún un clásico. Puede <risa> ser Ahí va, con la pelota Juventud de Tapiales, corta la pelota del jugador de Juvencia, lateral en ataque para el local muy buena atención bueno acá ya hemos venido infinidad de veces hasta acá esta juventud de Tapiales se llega rápido autopista del oeste Tiene la del Paz Richeri, y cruzás Cruzas el peaje de Richeri la primera bajada que tenés y ya está, será 10, 20 cuadras ya se va a salir. muy rápido con la pelota, juegan hacia atrás, abren, tiran, hay un rebote que recupera, dos marcan, por no presión, la pelota se afuera, le cobró falta. Muy lindo, muy lindo el partido recién arrancó. Miren la cantidad de gente que tenemos acá, miren para acá. con el cronómetro y eh, también el, el tema del cronómetro no solamente eso sino que los goles por un lado una no dificultad para, para mostrar cuando fueron muchos goles para mostrar el incierto porque vimos este, Copa Argentina no es cierto el sí. Talar con eh, Tapia Copa Argentina sí ganó el Talar Gana el talar, muy buen partido, muy buen partido. Saque, juvencia desde atrás, vuelve con el arquero, le dice mandate para adelante. le dice vamos culto lautaro Romano ahora sobre Cachu después de que llegamos todo así sido buena atención como siempre de primera acá en el club con la gente también sin problemas A Lucas. Lucas. Lucas le va a pegar a la pelota donde está diciendo Federico que él los conoce mucho más que yo le va tirando nombres me te agarra un pelotazo allí? Como decimos, un gusto para nosotros. Te tocó el pie de apoyo. Poder estar presentes, poder cumplir con nuestra palabra, empeñada hace dos años. Y está transmitiendo este clásico, típico, clásico de Barrio de, la, de, Enche, de la División C de Futsal AFA, donde la, está el triangulito. De la División C de Futsal AFA, donde está el triangulito, que le mandamos un saludo. Está jugando con la Madrid. ¿En este momento? Sí. Andy Suárez dice: Aguante la chica del futsal femenino del Cultural. Gustavo Villarejo, ya apareció Gustavo Villarejo. atractivo el partido. Se están estudiando. Cinco minutos de primer tiempo pasado. Justo le cobran falta cuando venía encarando, encarando, encarando y con la zurda le quería pegar. Lo, lo empujaron de atrás, falta, tiro libre para Juvencia. ¿Cómo ves el partido, Fede? Bien, no, trabado, trabado. Nadie quiere dar ventaja. Así que está lindo. Buen ritmo de juego también, ¿eh? muy buen ritmo de juego. Hablan. y le decimos que para nosotros es un honor y un orgullo poder estar transmitiendo esto que para ustedes es tan caro, tan querido que es este, este clásico de Barrio el, el número 7 de Juvencia casi más abre el marcador con un tiro cruzado que pasa a centímetros del poste izquierdo un de tapiales ahí ya salen desde de atrás se arriman cobran oh. faltan, faltan 14 minutos 14 me parece que no anda no, bien no, no, pero deben estar No, está bien Está bien el cronómetro Transcurrido seis minutos de juego Estamos en un empate cerrado Todavía, pero como dice Federico Muy trabado, ¿no? mirá se estamos... Falta las marcas allá, mirá en el, No en el tablero, sino abajo En la mesa Ah, está bien Cuatro tiene de Cuatro faltas tiene cultural tres faltas tiene eh, Juventud. Están parejos en todo. Es un 0-0 sí. redondito, Todavía no hay desequilibrio. Juega muy bien, juega fuerte, pero realmente no no hay drama. Buen partido. tablero delante nuestro que dice que faltan 13 minutos 55 y que también dice que van 0 a 0 y que también abajo dice que van que la falta es un 4 a 3 4 para el local 3 para la visita arranca de vuelta el partido tiene continuidad esta historia a ver a ver a ver a ver a ver a ver tapada del arquero, arquero ver de a Está ahí de vuelta ahora. ¡Dale! A ver. Le pegó de abajo la pelota, se, la, se le levantó. salen desde atrás, pelota larga al medio vuelve hacia atrás, armar el juego de vuelta, Busca Busca el arco, la pelota se va afuera Saca el metro Habría que decirle a estos chicos, gracias Gracias por el futsal a los dos equipos Están jugando un partidazo hermoso Competitivo, fuerte, pero con dignidad Y muy bien Muy buenas situaciones de juego El público juzga también, ¿no? Eso lo vemos en el público. Como le dijimos, Juventud de Tapiales nació en el año 29 y Juvencia en 1936. Son datos que nos gusta dar porque para que sepas que los clubes no salen de un agujero. Llevan tiempo. ¿A alguien se les ocurrió de esto hace muchos años. Y mirá, toda la pasión de Jegadas. falta para el local vamos a ver qué pasa por una quinta falta con un cero cerrado se tiene que cuidar Soy acá en esta red cosa que le agradecemos, le agradecemos por hablar su clásico de su club a través de esta pantalla de la hora de Burlingame, a través del streaming de Facebook. Minuto todo tuyo para hablar y hacer comentarios sobre por favor. Bueno, pidió tiempo ahí Juve, Juvencia, lindo partido de los dos. Mucha gente, mucho público. La verdad que estamos muy contentos de, de estar acá. Quedan 10 minutos para terminar el primer tiempo. ¿Cómo le oíste? Como vos dijiste, la verdad que clavado. Es un partido trabado. Sí. Este, donde nadie quiere regalar nada. Nadie regala nada. Están muy atentos para todo el juego, en todas las situaciones. Ya sea en la mitad de la cancha o en las áreas. Jugando con muy buen futsal muy exigido, la jugada, se salvaron los dos arcos, tuvieron bien. oportunidades, la última oportunidad, que fue una, una jugada doble, sacó siempre decir que en la segunda gol, bueno, ahí peor el palo cualquiera pasó, pero muy bueno, después, juego normal, fuerte, con, con el aditivo de ser un clásico de barrio, ah, ¿no? es, claro. ese aditivo es fuerte, pero, sí, son... Mientras tanto lo vemos a los dos equipos jugando un fichal de muy buen nivel. Es decir, no es un, no es un público, están jugando a futsal. Claro. ¡Felipe! Y a un ritmo muy importante, ¿eh? La verdad que sí. El de Juventud de Tapieres juega la pelota El juez pone todo en orden Que los jugadores tengan las pecheras Que esté todo correcto uh -huh. Hace bien el juez en hacer eso Porque es una forma de mantener Las reglas del juego que tiene el futsal Que a muchos les sorprende Del fútbol. Ya Mariano. pasaron 10 minutos del primer tiempo 0 a 0. Está Julio, está Julio de la ahí entre la gente, ya lo identificamos, ha sido identificado Julio. Un saludo grande para él, para su familia. Facu Galeano dice, dale tú, tu vieja. cosas que me dice la gente en las redes de me Río hay una charla entre el juez y los dos jugadores y le dice mira la próxima vez que invites a comer chevillo y no pagues carga, la tiene que dar más para atrás. a todas las que nos están viendo como les dije una de las cosas que más nos ha gustado es que también la gente de juventud tiene su propio canal en internet lo están transmitiendo cosa que es un pelotazo no sí que te pegue así en la carita de Sale, sale Tapiales, sale Juve, perdón. Fugel se viene en mitad de cancha, ves. No hay... y no pasa, no pasa naranja, ¿viste? cuando decían así no pasa naranja, el pescado todavía está, ¡está, está, está buscando una falta, ¿No? buscando una falta ahí Cortó la defensa de Juvencia, ahí arranca el 10, abre el 14, se marcan con todo. Un interesante ritmo de juego. todo el mundo acá dentro del estadio. Ahora lo que hay que ver es cómo Juvencia le cayó ese gol... ...para ver si se puede recuperar... ...y bueno, a ver el ánimo que le da a cultural... ...para seguir atacando, ¿no? ¿eh? Exacto. De vuelta la pelota pasa por delante... ¿verdad? Es el momento complicado de Juvencia Juvencia por eso pide tiempo Pide tiempo para charlar con sus jugadores, el técnico y ver qué está pasando es un hecho común y normal ver a los niños jugando en la cancha es algo habitual que en los, en los momentos libres los niños siempre se meten en la cancha y entonces eso es algo también uno que extrañaba ¿no? la guardería de la hora que teníamos te acordás allá en el estadio municipal por ejemplo o los chicos jugando a la pelota le debe estar diciendo al público el juez debe haber pedido No pues se habrá podido pagar, pero en cambio, y se lo pide al, al, este, al delegado del club, el delegado del club es el que, en este caso es el presidente, que fue a la se escucha, ¿no? con la pelota, como dice Fede, vamos a ver cómo le cayó este gol a Prudencia. Yo encuentro que no ha pasado nada para ellos emocionalmente, pues están jugando exactamente igual. Estamos jugando los últimos cinco minutos del primer tiempo. Cara Cultural 1-0, pero Juvencia ju ju ju va, eh, Juvencia va. empataron para mí es lo más ¿no? todo el partido todas las cosas, está, bien, está bien el empate está muy bien 1 a 1 van axel gonzález pregunta van 1 a 1 recién recién mira en estos cinco últimos minutos salió el marcador y se empató merecido para los 12 ¿eh? merecido para los 2 una cosa es acá dentro de la cancha Lo más tranquilo es el partido dentro de la cancha Lo más inquietante es el partido afuera Pero no pasa nada en realidad Son cantos de la gente Y gritos que rebotan por el tipo de construcción que hay Pero nada más que eso Mirá Atajada Muy bien el arquero De Juvencia Y acá cada jugada está definiendo Porque entraron en ánimo ¡Mirá! ¡oh! vamos a ver el marcador, que era el que queríamos 2 a 1 ahora, como le decía recién estábamos hablando con un amigo una amiga que mira el partido y bueno, viste 5 o 6 minutos y cambió para los que lo vemos. Gracias por tanto Futsal Así que a vos te gusta ver el Futsal Y estás viendo por la hora de un minuto de streaming de, de Falco sí, sí, sí. Otra vez esta falta para Juvencia Vamos a ver el arquero Ahora que de que juventud patea le metiera el primer gol juventud ya había tenido otra sexta falta y el arquero de juventud patea y la sacó con el techo vamos a ver quién patea y qué es lo que pasa ahora no más bien el juego es el juego después eso se ve minutos 44 y se picó por suerte se picó el partido ¿eh? muy fuerte fue el jugador de juventud de Tapiales eh, la tarjeta naranjada podríamos decir y otra esta falta y otra sexta falta claro, ella dice Andy Sole que está rico y se no es para tanto y se ríe Sí, ataja muy bien Jimena, la verdad que sí. Y ahora le toca demostrarlo de vuelta porque tiene otra sexta falta. La tercera. En menos de dos minutos, en menos de, yo, cuatro minutos, cinco minutos, ya se atajó. tres sexta faltas. qué pasa. Va ganando 2 a 1. para terminar el primer tiempo. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue con este marcador? Las faltas son. Andy, las faltas son parte del juego también, ¿no? Las estas faltas, está todo previsto. Miró, miró, miró uh, se fue. Muchas gracias a todos los que están viendo, cada vez más gente está viendo este partido, impresionante, impresionante, pero bueno... Palio y palio, palio y palio. Creo que debe ser el partido más fuerte que hemos visto de hace bastante tiempo nosotros. ¿eh? Dos do minutos treinta para terminar el primer tiempo. Dos minutos treinta y están a fondo. cuatro. cuatro no, como diez minutos. Sí, es una eternidad. <risa> Marcelo Ferlini. Mar Marcelo Ferlini. Marcelo, acá el 5 Don Marcelo juega hacia atrás La pelota cruzada a dos metros más o menos con palo derecho de Juvencia. El 40. Podrían, podrían parar un poquitito, ¿no? Qué ritmo, Topibe, ya te, te cansa de verlo, no. ¿Viste? Yo termino muerto. Allá está Marcelo luchando. Parece humble I oh don't faltan 21 20 segundos 19 18 17 16 está por terminar el primer tiempo Take 13 de este Rosso. clásico de tapiales que lo estás viviendo por la hora de hurlingham sabes qué hora llegamos a hurlingham hoy ¿A, quién? a las 3 de la maíz. Tres segundos. Toca, patea y termina. Sí. Te digo. Toca, patea y termina. no valen los goles, un segundo, saca y listo, 2 a 2, ahora en un ratito, 5 minutos, volvemos con este clásico apasionante, lo que viste recién fue un gol que se hizo de un saque lateral, que, que no nos vale. está permitido, 5 minutos y volvemos gente, Qué lindo eh,